Mis alumnos son de tercero de primaria, tienen ocho años y echo de menos el cariño y el trato, la relación. Cuando me dicen, señor, ¿sabes qué? Hola, echo de menos a la comunidad educativa, alumnos, profesores, padres, compañeros, a todo el mundo. Pero sobre todo echo de menos a mi Manolo, el de la cafetería, con, su, con sus cafés y sus historias. Lo que más echo de menos, las caricias, las voces, el saludo de por la mañana, las sorpresas de meterte en la aula con ellos al el día a día.